a ver qué hay dentro <música> Esta chimenea está muy decorada. ¡Caray! La casa Está mano aquí. Para el cima Aquí hay una salida y aquí hay otra. Bueno, se acabó la casa. Belleza. Es bonita, ¿verdad? Me da una sensación muy rara. Sí, también. Por eso, me recuerdo mi casita. Ah. Oh. montaña. No no, pues. oh. Bueno, estaba completamente en ruinas, como eso. Pero bueno, ya. Sí, no, pero sí. Estructura. ¡Gasta! ¿Ves <coughs> Hay una salida y aquí hay otra. Bueno, ¿se, se acabó la casa. Beautiful. Es bonita, ¿verdad? Es... Me da una sensación muy rara. Sí, también. Por eso, porque me a mi casita. Ah. Oh. La montaña. Donde no vivía. No me da un pues. Ah. Oh. Bueno. Estaba completamente en ruinas Como eso. Pero bueno, ya. No sí, no, sí. estructura.